agüita de coco a esta hora cae súper bien, además es un suero natural. Y más con este bochorno que está, uh -huh. está muy fuerte y vamos a tener temperaturas, incluso sensación térmica de 40, imagínate. Hace unos tres días que entró el frente frío número 49 y parece que enfrió poquito y después despuntó otra vez el calor. Y es de los últimos, no creo que dos más y se acabó. Pues eso dice la ciencia. Sí, 51, ya no, pero además ya este, los calores están muy fuertes, sí, terrible, los vientos sí. están, eh, ahora sí que, este, complementados con, con este calor, pues está originando los incendios forestales, que ya están fuertes también, y, y bueno, pues ahí de aquí para adelante. Oye, y qué bueno que viniste, fíjate que ya nos hacía falta platicar y todos los días siempre salen temas interesantes ¿no? que si lo de la Guardia Nacional lo echó para atrás la Suprema Corte de Justicia, que si este Andrés Manuel López Obrador parece que le están cerrando la pinza poco a poco porque le están cayendo varios temas fuertes obviamente el, el, el chisme a nivel nacional es de que le puede, puede, puede ser el primer presidente encarcelado paradójicamente ¿no? Sí, bueno pues o sea, que siempre ha habido esa, ese, ese riesgo, ¿no? Con nuestros presidentes, pero el tema de ayer del Suprema Corte de Justicia era, era previsorio, porque finalmente, eh, cuando se crea la Guardia Nacional, se crea específicamente eh, y, y la normativa de que iba a ser eh, para la Secretaría, la Custodia de Ustedes, de la Secretaría de Seguridad Pública. Porque, ¿te acuerdas que en esa época él decía que no a la militarización? Bueno, él después quiere componer pero ya la creación de la Guardia Nacional está muy específica y que no podía pasar a lo claro. que es eh, la Secretaría de la Defensa Nacional y Marina, ¿no? Entonces, creo que ahí él pensó que, que la Presidenta de la Suprema Corte iba a ser a modo, ya <risa> se está dando cuenta que no. No, pero es que te digo, es una bola de nieve que va creciéndole. Pero ha ganado muchas otras. El INE, por ejemplo, ya la tiene. ¿no? Bueno, pero, pero aún así... Porque, o sea, al final, no, de, cuentas, ya lo, al lo final de cuentas, quien preside el INE, aunque sea opositor o sea a favor, no puede tampoco manipular las leyes. Y, y todavía está en, en... En teoría, pero este presidente te manipula todo, ¿no? Finalmente. Pero es lo que, que habría que ver, cuál es, ¿hasta dónde están sus alcances? Claro. Oye, fíjate que eh, le han estado mandando mensajitos a Mario Villanueva Madrid, que es el, el tema principal de de nuestro programa del día de hoy. Eh, Mario Villanueva siempre ha incomodado. Yo he sido incluso uno de sus este, críticos, por decirlo de alguna manera. Siempre, siempre ha incomodado. Es un político que, que causó desde muchos años atrás, causó mucho resquemor a los equipos, a los grupos eh, políticos, pues obviamente que, que parecían que eran antagónicos de él, porque ya ahorita ya, ya no se sabe quién es quién. Ya está entremezclado todo, ya no hay joaquinistas, jenrixistas, villanuevistas, felixistas, o sea, todos están entrelazados. Hay una mezcolanza impresionante, pero sí hay un sistema, hay un régimen, que es obviamente el que controla, el que está en el poder, en donde también existe esa mezcolanza, no solamente de personas, este, por afinidades de grupos políticos, sino también por, por, por partidos políticos. Y Mario... Eh, ha tenido esa peculiaridad que incomoda, que genera este, no, no solo envidia, sino coraje, resquemor. Algunos a los que afectó, que han de haber sido muchos, seguramente le, le, lo tienen en la mira. Otros que se sienten quizás afectados ahora también. Y pues bueno, ya le han mandado varios mensajitos y, y, y él los, los recibe. Y pues, no sé qué piensa, lo que sí sé es que en su momento, cuando le hemos preguntado si no tiene miedo de volver a ser encarcelado, él ha dicho que no, que no le da miedo, que a final de cuentas él, pues, ya estuvo en la cárcel 21 años, 20, 21 años. Eh, ahorita goza de un, no sé cómo se le llama, pero es una especie de arraigo, arraigo domiciliario. domiciliaria. Así es que no se la concedió Olga Sánchez Cordero. Olga Sánchez Cordero fue un conducto. Esa fue una orden por una iniciativa de Andrés Manuel López Obrador. Yo me imagino que algo bien hizo Mario con Andrés Manuel López Obrador, porque además es un paquete a nivel nacional de varias personas. Algunas han sido liberadas completamente y otras han pues obviamente he sido beneficiadas, digo beneficiadas por decirlo de alguna manera, porque la ley establece algunos parámetros en donde te da la oportunidad de que tú continúes tu sentencia desde tu casa, bien sea porque estás enfermo, bien sea porque pasas de los 70 años, en fin. Y, y bueno, lo único que se hizo fue hacer valer la ley, lo que antes obviamente no, no se hacía. Mario, pues está entre entre el infierno y, y, y el cielo, entre está en la gloria, por decirlo de alguna manera, sí, digo, porque en el paraíso finalmente es un preso, o sea, está preso, no, no, no fue liberado, eh, aunque la, la jaula sea de oro, estás encerrado, claro. él no puede salir, no, finalmente no puede salir, tiene muchas libertades y la seguridad que te implica vivir en tu casa y no vivir en un centro de esos Penitenciarios de la Así Ciudad de México es. Que tu vida está en riesgo y tienes bueno, donde que pagarle, vivió muchos años Y tienes que pagarle medio mundo ¿no? Este, eh, porque finalmente Tu vida, eh, eso implica Pagarle medio mundo para que sigas eh, Yo te puedo asegurar Que le hubiera preferido seguir mejor En Estados Unidos, porque ahí el trato es mucho mejor De lo que le dan a Pero estar en casa ya es una ganancia para él sí, Ahora, ¿por qué tiene problemas Mario? Porque Mario Villanueva es de los pocos Políticos que existen en el Quintana Roo. O sea, todos simulan hacer política. Pero Mario es, tan, eh, es eh, eh, valga la, el, en el mejor sentido de la palabra, es un animal político. Claro. Él no puede vivir sin hacer política, pero hacer política, hacer tejido político, no grilla. ¿no? Entonces, en ese sentido, Mario, pues le ha sido incómodo a todos desde que llegó acá. O sea, a Carlos Joaquín le fue claro. muy incómodo. Carlos Joaquín.. Eh, pidió para que lo regresaran a la cárcel No sé si, si, si sepas esa Pero pidió porque él era muy incómodo No no sé si pidió Lo que sí sé es que él aceptó Que estuviera en Chetumal Cuando primero lo... lo pero primero después volviendo. cuando comenzó esta parte De que ahora veo le critican De, de que es influencia. Ah, pues eso fue ya al final Ajá. De su sexenio de pero carlos sí le afectó y ahí sí pidió que, que por lo menos le pusieran un, un este cascabel al gato sí. porque le estaba ocasionando problemas, o sea, pero cuando hay un vacío en, en, en algún lugar ese vacío se tiene que llenar y no hay en este momento alguien que llene ese vacío político más que Mario Villanueva, sí, o sea, y estamos hablando de figuras trascendentales a nivel nacional, porque es un exgobernador. entonces o sea, no es no es fortuito que en la casa de Mario, no, recluido, lleguen periodistas, lleguen exgobernadores, lleguen funcionarios activos y no activos, o sea, eso no va a suceder en la casa de cualquier político, no claro, ni cualquier secretario de Estado, eso no sucede, claro, y cómo si sí sucede en la casa de él y aún firmando el libro de visitas, ¿no? sí, no claro, porque tienes que firmar el libro de visitas y poner todos tus antecedentes, tus, bueno, mejor dicho tus generales sí. y y eso pues queda ahí registrado y la gente va y la gente va. Y genera lo que no saben los políticos de ahora y sobre todo cuando manejan los medios. O sea, no generan opinión pública. que es y muy sabes, importante. ¿Y sabes qué tiene Mario? Que tiene mucha información. Yo me he dado cuenta ahora con las mesas políticas que hemos hecho. Él se documenta perfectamente bien para poder opinar, para poder hablar. No, no es un político que que hable Improvisado, a la va no. ni, que, ni que hable improvisadamente, o sea, está bien documentado. Olvídate del antecedente histórico que seguramente, por su lucidez actual, todavía pueda recordar. No, él, toda, él, él investiga y, y, y habla y, y, y hace, hace sus operaciones para que le manden documentos y todo, y esté al tanto. tal Pero vez, con las fuentes oficiales. Con fuentes oficiales, por supuesto. Tal vez eso es lo que le esté incomodando a un pequeñito sector, pero es un muy pequeñito sector de... De una facción del sistema de, de actual. Eh, y por eso, pues por medio de un testaferro mandan mensajes para querer intimidarlo. ¿no? ¿Tú crees que Mario se va a intimidar a estas alturas? No. O sea. No, pues, ¿qué, ¿qué le puede pasar? Mira, o sea, él está, él, él es un preso, hay que recordarlo. A pesar de que esté en su casa, no es un hombre libre. Y, y ayer eh, sí. leía que, que el presidente de Decía, libertad condicional, por supuesto que no tiene ninguna libertad condicional. No. La libertad condicional te permite salir. Así es. ¿Sí? Con una condición, que no es el caso, él no puede salir de su casa. No. Él es, como lo quieras llamar, eh, arraigo domiciliario, prisión domiciliaria, él está preso. ¿No? Sí. Entonces, en esas condiciones está, y en esas condiciones está generando... Opinión pública, que es lo que la gente pero los Mario si, le tienen miedo. Mario siempre ha generado opinión pública. Acuérdate que desde la cárcel mandaba cartas, cartas públicas. Sí, pero no era tan libre como este, ahora. No, no, no, por supuesto. Pero a lo que me refiero es que estaba él, más limitado. O sea, él nunca una vez al mes, una vez eh, cada tres meses, o sea, dependiendo. Pero él ahora nunca, todos los él días. Nunca ha coartado su libertad de expresión. No. Nunca. No, pero nunca. no es tan activa como ahora no bueno, por supuesto las circunstancias cambiaron son mejores para él sí. son mejores para su libertad de expresión y yo no sé Tiene mayores Jonathan, garantías. hasta qué punto él eh, porque yo no yo he escuchado de otros presos domiciliarios o arraigo domiciliario que no son tan activos mediáticamente como Mario no sé si la norma si la ley la norma le permite a él eh, sí. eh, eh, hacer lo que hace o le hace en ojo Mira, de hormiga hasta donde yo sé por ejemplo si, si tú estás preso en una cárcel Tienes derecho a dar entrevistas al aire, o sea, es decir, en vivo o grabadas. Tienes derecho, dependiendo de las condiciones de la cárcel también, pero sí tienes ese derecho, ese derecho es constitucional, sí, pero, la libertad pero no, de expresión. Pero no, no de manera, digamos, este, permanente, una no, vez no, no. cada seis meses, no, no, no, no, porque ver, tampoco es, eran... Es, de acuerdo a lo que yo sé, es que no se trata de permanencia, sino se trata de periodicidad. La periodicidad la rigen en dos partes, en, por lo menos dentro de una cárcel. Uno, pues obviamente el director de la cárcel. Eso es o sea, in indiscutible, ¿no? Y dos, el preso también tiene que aceptarlo. Porque si el preso no lo acepta, aunque el director de la cárcel esté de acuerdo, no, no, no le dan el... el este, o sea, no, no se hace la entrevista. Ahora, ¿qué sucede cuando tú sales de la cárcel a una prisión domiciliaria? Obviamente todo cambia. Tienes mayores beneficios, mayores privilegios. ¿Por qué? Porque tu, tu modus vivendus es distinto. En la cárcel se tienen que regir normas demasiado estrictas que no permiten, por ejemplo, eso, que haya la periodicidad en su expresión libre y pública. En cambio, en un arraigo domiciliario, te ponen condiciones muy, así, pero muy, muy, muy claras, ¿no? ¿Quiénes te pueden visitar? ¿Cuándos te pueden, ¿Cuántos te pueden visitar? ¿De qué horario te, ¿A qué horario te pueden visitar? Este, ¿En qué perímetro puedes moverte? Etcétera, etcétera. Y si, te, si un juez dice, ¿sabes qué? Tú no puedes tocar un teléfono, pues no lo tocas. Pero si un juez no dice eso, pues tú puedes, tienes derecho a, a hablar por teléfono, si tú quieres 24 horas, puedes ser un Big Brother de tu casa. A, aquí habría que ver bien la normativa de lo que es una presión domiciliaria y hasta dónde le permiten ciertas cosas. Porque yo te puedo decir, yo no he escuchado hasta ahorita, bueno, el único caso que yo conozco es Mario Villanueva, que tenga un programa. Ah, no, pues claro que no, pues, bueno, porque, porque Mario ya ¿Tú crees que otros no quieran? No, no, yo creo que otros no quieren exactamente, o no quisieron por ejemplo en el caso de bester Gordillo ella lo pudo haber hecho pero además, tengo entendido que ella, se, no sé si se casó cuando seguía en su prisión domiciliaria, pero ella tenía muchas libertades eh, la, casi las, oh, si no las mismas mejores que las de Mario Villanueva, lo único que no hizo es usar la opinión pública Tal vez sea un riesgo para muchos como nosotros que pensamos que... Y un riesgo que, para él, porque no, no, no. Él, él, él asume también los riesgos No, calculados. me refería a, obviamente para él, me refiero que para nosotros concebir que es un riesgo para él, el hecho de, de que él sea una persona de opinión pública, tal vez podemos considerar lo que es un riesgo para él. Pero sin embargo, yo viendo desde, desde una perspectiva abstracta, yo creo que Mario Villanueva ha hecho lo correcto. Se ha convertido en, en un líder de opinión, tal vez mejor que muchos periodistas, que incluso este que le mandó el mensaje, que, que pues también ha de tener su, su cola, que le pise. Se ha convertido en un líder de opinión, se ha convertido en una persona que, que le opera le opera a Andrés Manuel López Obrador, le opera a Mara Lezama, le opera a algunos alcaldes en el centro sur y, y norte de Quintana Roo, y y, y está en activo. O sea, es que, es que Mario es un, un exponente... En, ¿En qué le puede perjudicar? Bueno. Es en, que... nada, en nada, porque a ver, las mismas leyes que le dieron el arraigo domiciliario, no se las pueden quitar tan fácilmente. ¿Por qué? Ok, un juez, por ejemplo, en septiembre del año pasado, ¿te acuerdas que él denunció que un juez le había dicho que, que, este, que tenía que regresar a la prisión porque él ya estaba sano? Hay diagnósticos, y vas tú lo has visto igual que yo, hay diagnósticos muy claros, muy evidentes. Él no puede, por ejemplo, gozar de, de, del aire acondicionado que nosotros gozamos. Mm. Él tan solo eh, eh, estando en el exterior con un pequeño, este, eh, ¿cómo se le dice cuando empieza a enfriar un poco? Este, la humedad. ¿o? Con un poquito, ajá, con mm -hmm. un poco de humedad se tiene que poner una chamarra, un saco. O sea, él no puede gozar de, de la sana salud que a lo mejor lo parece, porque lo quiere parecer, pero que no la tiene, esa es la realidad. Ahora, pero, que, pero que sí hay limitaciones, por Y ejemplo. está comprobado clínicamente. Entonces, sí. su arraigo domiciliario tiene una, do, tiene dos, hasta donde tengo, te digo, dos vertientes. Una, la ley te permite después de los 70 años poder seguir tu sentencia en tu casa, y, y más si has cumplido tantas tantos años de pena. Y dos, si la salud en la que te encuentras a la tercera edad en la que ya también estás, este, es complicada, también te da ese beneficio la ley. No, sí, no hay, hay condicionantes. No el ¿no? presidente, no un juez, no un magistrado, es la ley. Hay condicionantes, sin embargo, si... si y Mario tiene sus abogados si para defender ver, eso. Si tú lo quieres ver jurídicamente y lo que es correcto, a Mario no lo han respetado, él ya no tendría que estar detenido, ¿no? Por las condicionantes que tú dices. Pero hay, hay algo por ahí que... Pero bueno, no. es más fácil, considero, que, que le puedan negar la libertad. Más fácil. Porque muchos en sus condiciones, que no son tan importantes en la política, están libres. Yo sabes hay yo he escuchado expresiones, por ejemplo, sobre Mario, de que no, Mario ya está acabado. No. De que Mario no. Pues, ¿quién, ¿Quién sigue a Mario? Dos, tres gentes. O sea, ese tipo de expresiones he, he escuchado. Pero te voy a decir una cosa, a lo largo del tiempo que llevo, que no es mucho quizás, de enero a la fecha, aquí en el sur, centro y sur, porque he estado en José María Morelos, en, en Felipe Carrillo Puerto, no en Bacalar y en Chetumal, a lo largo de, de, de este tiempo que llevo acá, me he dado cuenta del posicionamiento que realmente tiene Mario. No lo he perdido. O sea, un grito de guerra es un grito de guerra, y lo puede dar. No lo he perdido. Entonces, si esta facción del sistema... ¿cree que le va a hacer un favor a quien gobierna en el sistema? Tratando de asustar a quien no, no le tiene miedo no al, al petate del muerto, lo único que está haciendo es complicar el escenario. Mario ya no le tiene, con todo lo que ha pasado, Mario no le tiene miedo a nada. O sea, y el asunto de Mario es que es un, lo, vuelvo a decir, un político, un líder, eh, genera opinión pública, y sí, o sea, está limitado porque apenas Mario se pasa tantito y le aprietan las tuercas. Claro, pero es ¿no? un apretar de tuercas nada más. Sí, sí, no sé hasta dónde pueda ser más, más severo este apretar de tuercas. Lo cierto es que muchos se han incomodado, muchos se han incomodado. El, el, el hecho es que eh, él hoy goza del de, de, de, de, de aprecio de casi la mayoría de los periodistas. Y esto le permite a él no solo estar vigente y hacer eh, eh, periodismo eh, con, con todo el rigor, sino que además eh, meter agenda. Claro. Él tiene agenda. Sí, claro. Él no es como estos políticos de ahora que no tienen agenda, no. Sí. Él tiene una agenda. ¿Sabes qué pasa? Hasta donde yo sé, eh, hay esta facción de, de, de personas que no solo le tienen miedo o, o, o, o les incomoda a Mario Villanueva, sino sus aliados también. Eso también creo que, que es un factor por el cual le mandan mensajes. ¿Por qué les incomoda? Pues porque ven que Mario está impulsando, está haciendo cosas y, y, que, y creen ¿Y que. afecta interés. Y creen que eso les afecta a sus intereses. Y tal vez sí. sí tal vez sí. Porque, porque, mira, yo creo que en un gobierno debe de haber de todo. Por supuesto, o sea, por ejemplo, LOR Molécula para Andrés Manuel López Obrador, pues cumple su función. Sí, tenemos nuestro LOR Molécula también aquí en Quintana Roo, que este. ¿Cumple una función? ¿Hasta dónde que cumple Que se separe una función mucho, por porque yo no yo no, yo, no me, yo, no, yo no, yo no, veo a LOR molécula más allá de, de lo mediático como un personaje. Por eso, pero genera no cumple, cumple su no? función. Ok. Pero genera opinión pública. Como lo veas. Genera o opinión sea, pública. Claro. Es que, no, no genera opinión pública. No, no, es, no, no, no. Sí genera opinión pública porque, porque lo ha, porque hace que, que se convierta eh, en un ente de crítica no, un, del, del propio medio, de no, los es, propios medios. Es que es un personaje, es un personaje y lo ponen a hacer preguntas, pero eso no genera. No, no, sus preguntas quizás no porque, porque vienen de alguien que no sabe desarrolla. que es del sistema. Pero dentro del, del gremio y la clase política, Lord Molecula se convirtió en, en, incluso si tú lo quieres ver... En una envidia. En una cortina de humo. En una envidia porque sí, lo ver es hasta un, es un, son personajes actores, son actores. Así es. Pero eh, el tener un casco como lo tiene Mario, eso se eso sí incomoda a muchos. O sea, el, el ser un líder de opinión, o sea, Mario no ha perdido su presencia, y tú lo acabas de señalar, no ha perdido la presencia... En Quintana Roo, lo ves más en la zona centro-sur, pero en el norte sigue habiendo. Sí, sí obviamente, digo, hay, hay otros líderes más, hay otras eh, personas con influencia. Eh, decía, así como Mario Villanueva, en el norte hay personajes que son también muy, muy, este, con, con arraigo, con, mm -hmm. este, con influencia. Decía Félix González Canto, por ejemplo, he escuchado que me digan a mí sobre él, de que pues él ya. Ya que ella no, no tiene influencia y, y pues claro, por supuesto, por supuesto que, no. que tiene, tiene influencia no y, y un personaje que casi no se ve Que casi no se nota eh, Es, es eh, Joaquín Hendricks Díaz Joaquín Hendricks Díaz Es de los gobernadores Con mayor influencia sí. Y poder En Quintana Roo Y sí. no se ve no, no, porque no él nota. sí está, él sí entra a, a, a los, por ejemplo. Y él, se, a las él opera, sí, sí, él, sí opera. Él, él, él se pone a operar, o sea, y, y, y ya te cuenta cómo. Y lo que mi, también hace Félix. Lo minimizan, Félix opera. lo minimizan, hablan mal de él, dicen cosas, digo, a, a veces yo, hasta yo le entro al aro, ¿no? <risa> en el sentido de, de que también soy su crítico, pero, pero el ser crítico de una persona, no significa que tengas que tomarlo personal, número uno. Y no significa que le desconoces sí. sus habilidades, sus cualidades, su liderazgo. Exactamente. O sea, cometen errores como todo ser humano, ¿no? Pero están. O sea, ahorita nadie ve y tú le preguntas a Félix, ¿qué estás haciendo? No, yo no estoy haciendo nada, estoy aquí quitecito. Ajá, por supuesto que no. O sea, ellos están operando en todo, pero saben que el momento que están llevando es callado y mirar y operar de así manera es. sigilosa ¿no? así es, así y es y en el caso de Mario, Mario no porque es una condición distinta a la de Mario, Mario es un animal político, claro. y de estos que ya no, ya no se van a repetir yo esto hago una analogía con el cine de la época de oro de, del cine mexicano eh, se están muriendo los actores principales fuera de ellos ¿va a haber otros importantes como ellos? no Claro. Ya no hay. Ya no claro. lo hay. Entonces, minimizar a, a, a los líderes políticos, como decía Joaquín Hendrix, Félix González Canto, Carlos Joaquín González, Miguel Borges, ah, Martín. O el propio Roberto Borges. O sea, el propio si Roberto saca, Borges. O sea, todos. O si lo sacas, o si lo... ¿Qué pasaría, por ejemplo, si Roberto Borges lo tienen en prisión domiciliaria? ¿Sería no, lo mismo? No, yo creo que sí. Claro. Yo Porque además, Mario es el ejemplo, ¿no? Digo, a lo mejor, Hendrix, Félix... Carlos, no tienen la necesidad o no, o, o no es su estrategia, pero pues son distintas personalidades, ¿no? O sea, tienen sus, sus cualidades, uno es de una forma, otro de otra, pero genera. Sí. Y en el tema de Mario, es un generador de opinión pública, que no lo es en este momento. Por ejemplo, eh, Hendrix no es generador de opinión pública, no, opera. Pero es operador. Félix también opera, pero él genera opinión pública. Claro. Y eso es lo que genera el movimiento. Por eso y, eso yo, que, y eso es lo que a muchos sectores no les gusta. Por eso yo decía que la peor política es la de enviar mensajes y generar conflicto. Porque hoy por hoy los conflictos le revientan a, a la gobernadora Mara Lezama. Y, y, y ella no necesita de conflictos. Mira, ella, ella está con mucho esfuerzo tratando de que, de que la imagen institucional, su investidura, cobre fuerza. Y, y lo, lo hace con todas las estrategias del mundo, es decir, utiliza mucho la mercadotecnia, por ejemplo, para que puedan generar esa confianza, esa credibilidad, esa empatía con la ciudadanía y, y, y que venga un grupito nada más porque piensa que va a perder, no sé, convenios de publicidad, contratos este, de obras públicas, no sé es eso que es su negocio de ellos y que les da mucho miedo perderlo este, y que con eso generan un conflicto entre Mara y, y Mario no, no, eh, yo, no, eso creo, yo creo que, yo, no, bueno, creo que es, de Mario... es un, un error de, de estrategia no. eh, obviamente a veces muchos colaboradores dicen no, pues a mí me vale madres yo, yo, yo, yo no soy el que, me va a el que se va a pelear la que se va a pelear es la gobernadora y ella sabrá bueno. cómo le hace y, y, y son... Pero tú crees que la y gobernadora... Y son de los que mm, sí, le besan lo, la mano y sí, lo, le besan las, las Tú sabes que la gobernadora, haciendo y... como tú ¿crees que se va a aventar un pleito comario? No, porque mira, el gobernadora tiene un reto muy importante. En el ejercicio del poder, Ángel, tú lo sabes, porque tienes muchísimo más años que yo en el periodismo. En el ejercicio del poder, todo se equivocan Sí. Y, y un gobernante, cuando te, cuando te habla al oído alguien muy cercano a ti, que te ha demostrado muchas veces que te es fiel, que, que te es útil, pero que te quiere usar... La también. la lo que menos se ve ahora. Que te quiere usar también porque, porque a todos tienen su mente perversa. Entonces, no sabes, o sea, tú confías simplemente. Y eso, eso es... Yo creo, algo yo creo in, que, que, que la, no la gobernadora tiene, tiene su agenda muy trazada, muy bien definida, y tiene un gran reto. Y eso la gente no, no, no lo ve. El gran reto es que el destino no se le caiga como se cayó Acapulco. Ese es el reto de ella. Por eso el tema claro. de ayer, el tema no, de lo que sí, se aprobó ayer. Que es el segundo tema que tenemos Ajá. para hoy. Por eso es la importancia de eso. Hoy, por ejemplo, Cancún, a, a la fecha de hoy, 19, ya rebasó casi los 50 asesinatos, delitos de alto impacto. Ese es el reto, conservar el destino, que siga siendo importante porque se cae este destino, es uno de principal generador de divisas en el país y se cayó todo. Se cayó todo. O sea, ¿qué vas a esperar, por ejemplo, a que suceda lo de Acapulco? ¿No? ¿No? Y ese es el reto, por eso la gobernadora debe de seguir con su agenda, que son temas muy importantes, que es el tren Maya, que es el aeropuerto de Tuluín, y todo lo que ella está generando a nivel estatal y eh, lejos de, de, de, de comprar eh, algunos conflictos ¿no? entonces eh, pero eso sí tiene que mejorar mucho sí. mucho sus relaciones públicas, no de ella de su equipo de su equipo, porque no está funcionando, yo y, en, y si entiendo, no, entiendo que vienen cambios, creo que los cambios porque ya no entendieron, me queda claro que cuántos sí. meses ya vamos 6, este, 7 meses, ya 7 vamos a cumplir 25 años, ya no entendieron ya vienen los cambios. Yo sé que vienen cambios muy importantes. En muchas secretarías que no han funcionado. Yo creo, fíjate que coincido contigo, sería, sería lo mejor que pueda hacer. Daría un giro eh, extraordinario y, y un, además un mensaje de, de estoy pendiente de mi gobierno y estoy cumpliendo lo que dije en un principio, el que no funcione lo cambio. Y, y lejos de la amistad. Tiene que haber la funcionalidad porque finalmente ella es la que está dando la cara porque es la titular del Poder Ejecutivo. Y yo creo que aquí debe de haber, eh, por parte del gobernador, un acercamiento más, más, eh, más, eh, más face to face con el gremio. Yo creo que se debe de apoyar del gremio periodístico porque es el que le va a generar eh, opinión pública, pero con los periodistas, ¿no? Con periodistas. Eh, y es lo que veo... No, ella todavía no ha hecho eso, ¿no? Acercarse, ella es periodista, ella sabe sí. el valor que tenemos, ¿no? Mira, te decía hace un momento, desafortunadamente ella tiene que regirse también por los consejos y la asesoría de su gente, la también. gente a la que ella confía. Que Entonces, le haga caso, pero que yo, también No, no, no, pero, no, no, no, no para otro lado. No, Ángel, no, pero es que, a ver, cuando tú eres gobernante, digo, yo nunca he sido gobernante, pero los he analizado, eh, cuando tú eres gobernante... Eh, lo primero a lo que te sujetas es a lo que diga lo que se llama en campaña tu, este, tu cuarto de guerra, ¿no? o sea, tu, tu núcleo o, o tu grupo de asesores, como le quieras ver o como le quieras llamar. Eh, te tienes que sujetar a ellos para que pueda tener éxito tu campaña y en este caso el gobierno. Si ellos le dicen, no, mira, a ver, hay una nómina muy grande de periodistas y tenemos que rasurar a la mayoría o tenemos que pagar justa dimensión, eh, pues ni modo. Sí, entonces, pero hacen, hacen una estrategia en que, que no la hace ella, que ella solamente dice, no hay otra opción, no, pues, pues ok, adelante. Y en, en esa estrategia pagan justos por pecadores, ¿Sí? Y, y en esa estrategia lastiman y todo, porque a veces la gente a la que se le encarga no tiene las formas. Sí. Y entonces en lugar de decirte sabes que no hay, sino que agarran y, y, te, y te maltratan. Pero que tú y yo hemos estado en cuartos de guerra, ¿no? Y hemos no. visto, hemos visto por ejemplo, que cuando la gente, eh, tú le haces caso, la gente, el asesor te asesora, le haces caso y las cosas no salen mal, y, salen mal ¿no? y si eso se repite, se repite, cambias de asesor. Ah, bueno, pero te digo, lleva seis meses, va por siete meses, ¿No? o sea, yo creo pero, que todavía... Pero, pero ya tú ya puedes ver, más o es, menos, hacia dónde es, va es el asunto. Es complicado para un gobernador, en este caso gobernadora, es complicado aprender rápido. Sí. Muy complicado. Es, pero además, te voy a decir por qué... Y creo que ella no había trabajado tanto como está trabajando... Pero sabes, ahora. pero ¿sabes por qué es complicado? Y sobre todo en estos tiempos, porque nunca como antes tenemos un presidente... Que se, ha atacado, que se ha dedicado a atacar y a denostar el trabajo periodístico. O sea, si no estás con él, eres un enemigo. Mira, no, no, pero es que además eso está bien. Yo no lo veo mal, te voy a explicar por qué. A lo mejor dirás, ay, qué pendeja está diciendo yo, Ana, ¿no? Pero, pero te voy a explicar por qué. Eh, el, el sistema político de antes, de antes de la 4T, mantenía a una prensa eh, que aparentemente pues tenía muchos privilegios... Como la tiene ahora. Pero, pero es que ha, ha cambiado la circunstancia. Esa prensa, que aparentemente tenía muchos privilegios y que, y que este, le era leal al, al gobernante en turno, realmente este, simulaba. ¿Y qué pasaba? Que muerto el rey, vive el rey. Yo creo, y, y por eso dije que es correcto, pero no, no, no, no me refería a que está bien lo que está haciendo, me refería a que es correcta la, la estrategia que aplica Andrés Manuel, porque yo considero que lo que él piensa hacer es incondicionales. Entonces dijo, a ver, tú, Ricardo Rocha, por ejemplo, que nos llevábamos de maravilla, jugaban nuestros hijos juntos y cuando yo era opositor al sistema, pues casi, casi comíamos en el mismo plato. Pero ahora que estoy en el gobierno, tú me quieres someter como los de, de antes sometían al sistema. Entonces no, no, no estoy de acuerdo. Y te acuerdas la presentación que hubo en la mañana de Ricardo Rocha? Uh -huh. Y qué pasa? Que le dijeron: Sí, sí te vamos a echar la mano, pero le quisieron dar mucho menos de lo que siempre se le estaba acostumbrado. Y dijo: No, no hay negociación. Y no la hubo. Te pongo una contraparte: Isabel Arvide. Isabel Arvide dijo: A ver, a mí siempre me daban esto. Jesús le dijo: Pues well, que sí se lo queríamos dar, pero no todo, sino rasurado. No, pues yo, yo, yo cómo voy a bajar y que no sé qué tanto y, y sus ínfulas. Y, este, y, y entonces hubo, dijo, pero a ver, ok, no me den esto, pero denme en el consulado en, en Turquía. Y, y, y negoció. O sea, aquí yo. Yo, yo creo yo, que en ningún espérame, momento. Espérame, yo, además para terminar, por uh -huh. favor. Este, yo creo que el, el punto medular de una negociación del sistema con la prensa. O sea, lo que llaman coloquialmente el, el cuarto poder con el, no sé si sea el primero o el tercero. El punto medular es la capacidad de negociación y la ya no presión de ambas partes como existía. Porque así como, como Andrés Manuel dices que, que ha sometido o, o, ha, o ha criticado y ha juzgado eh, públicamente, antes el político era víctima de eso. Y no había manera de que le replicara. ¿Por qué? Porque tenía una, un, un, una voraz y arremetida eh, de la prensa contra él. Andrés Manuel cambió esa perspectiva, cambió esa, es, esa dinámica. Yo no lo veo igual. Y, y, y lo que hizo fue este, pues poner sus reglas. Yo lo veo distinto. Mira, o sea, eh, eh, en... Siempre los medios de comunicación van a estar ligados al poder de una o de otra forma Por supuesto Y no y, y, y, y, y si abusa o no abusa depende de quien lo esté financiando ¿no? Yo creo que a ningún presidente o a ninguna autoridad le conviene Pelearse con, con el gremio periodístico Denostar Por eso, pero no, no se pelean nunca, con todo el gremio Nunca en la silla, nunca desde la silla presidencial <ríe> Había, y esto no es además esto no es lo, pero lo ideal. Andrés Manuel no está peleado con todo el gremio. No no pero pero la mayoría o sea no no no puedes no, no, no se peleó y, con, con y, esos con esos divos sí, que, que no tuvieron la capacidad de todos negociar los vemos porque lo querían someter como sometían a otros pero, en ese, pero pero en ese en ese con esos divos en ese tenor se lleva a, a, a, al gremio completo. O sea, no, solamente no, no, el que no. está a salvo es su círculo, su círculo Siempre ha habido círculos ¿no? y facciones Pero tú dices, por ejemplo También Hoy la eh, entraste más. con el tema de que El presidente podría ser uno de los problemas Que fuera detenido, ¿no? Ah, sí bueno, entonces, por, por como veo la perspectiva Pero eso se da Porque hay una prensa que le está Mostrando la verdadera Imagen del presidente, porque una es la que Él simula ser por Y eso. otra es la verdadera imagen que hay de, él, por eso de dije, los hijos metidos en, hasta el full, ¿no? En cuestiones eh, no por, tan claras. Por eso dije que hacerlo correcto, los pero abusos, no es lo recomendado, no es lo bueno, porque se expone precisamente ¿sabes por a todo qué? eso. ¿Por qué el presidente sigue hoy vivo? <coughs> Digamos, en términos políticos, no, no en términos de. Hoy. Porque hay un, la mitad del, del pueblo que lo defiende, pero a pesar de de todos los excesos que tuvo el presidente, porque el presidente tiene más excesos que los claro. presidentes del pasado. Sí, ¿no? y, y mira, por, y todo el gobernante tiene derecho a, a querer tener incondicionales, ¿no? A final de cuentas, vamos a ver, yo creo que esta discusión la podemos continuar al final del sexenio de Andrés Manuel. Porque vamos Pero, a ver... por ejemplo, este reclamo... Que... De, de, vamos Ajá. a ver si Ajá. le funcionó o no. ¿Por qué...? Porque él, te repito, él quiso hacer incondicionales y no necesariamente los incondicionales te van a servir toda la vida, incluyendo cuando termines tu mandato. Es el caso local. En el caso local, pues, quiere tener pura gente que le aplauda y que habla bonito no, usted, y que diga las cosas bonitas de, de, de, de Un todo. gobierno tiene que y, haber equilibrio. Y, y quien, y quien se hacer una crítica... Porque además, hay de críticas a críticas. Críticas constructivas son aquellas que llevan la opinión real del periodista, aunque no, sea, aunque no tenga la razón, aunque no tenga la verdad, pero, pero que es su, su sentir real. Y otra, la que lleva una tendencia a joder. Pero yo estoy de acuerdo con que... Porque, la repito, crítica se recibe. Yo estoy de acuerdo que el gobernante, aquel que lo quiere joder, se lo joda. Pero aquel que no se lo quiere joder... ¿Por qué te lo jodes? La crítica es crítica y también tiene que ver autocrítica, porque es la otra parte que no hay. No hay autocrítica, ¿no? Entonces yo aquí lo que veo es que eh, hay, hay que gobernar para todos y no desnostar desde la sede presidencial. Mira lo que acaba de hacer el presidente, por ejemplo, ahora el reclamo que le hace al gobierno de Estados Unidos porque están investigando a los chapitos porque o sea, o sea, ah, no, y, no, y su argumento suponiendo. es la soberanía nacional no, no me ¿no? avisaste pues, o sea sí por eso la soberanía nacional es argumento cuando habías visto un presidente defender a ultranza ya públicamente porque esto y, y él se sí habla y él se sí habla de, de, de Trump y de sí. y de y, y, y su intervenciones a la política de Estados Unidos suponíamos que se hacía bajo el agua porque no lo veíamos como el diablo no pero sabemos que existe por eso mira vuelvo al punto a ver vamos a poner el tema de latinos tema latinos, ¿cómo se, ¿cómo se gesta latinos? Por la oposición clara, directa, vertical y subjetiva o parcial contra el presidente. ¿Cierto o falso? Ah, pero que lo que hagan carezca de realidad o de verdad, que lo que hagan carezca de ética periodística, esa es otra cosa. No so, no, ¿Pero esto es No, no, no es nuevo, es lo que te estoy diciendo desde hace rato. Sí. Pero, pero a ver, el, es que hoy el, el te trabajo a Latinos como si fuera algo este nuevo. No, no, pero no lo digo por ti, lo digo en abierto. No, pero además yo, yo creo que lo que hace Latinos es lo que han hecho siempre alguien. La jornada. Solamente que, que hoy por hoy. El nacional. Los, los medios este, convencionales no tienen tanta fuerza como los medios digitales y, y la fortaleza. Porque los están atacando desde la silla. Y la fortaleza de Latinos obviamente le, le pesó. Al presidente, que puede remediarlo, ya no lo puede remediar No, no lo puede remediar porque ¿Qué? el latino no es un medio nacional Que él, No, pero es un medio internacional prácticamente Por eso por eso no puede o sea, hacerlo nada y que, que, Si fuera un medio nacional lo acaba que, que quiere remediarlo, yo estoy seguro que ya no lo quiere remediar Yo estoy seguro que él ya dijo, no dijo ya ya no hay tiempo para hacer más este Con latinos o sin latinos, yo lo que me voy a, a dedicar es a ver mi sucesión, punto Armar su salida punto. Así es a blindar la salida. Es. Que le hizo mucho daño, sí. Porque sin un latinos como otros medios, pero valiendo pero latinus en particular, sin latinos Andrés Manuel hubiera nadado de muertito. Pero además, Ahora, lo que sacó si, latinus si es tú una, verdad. Si tú gobernante no ves las, barba, las barbas de tu, de tu vecino cortar para poner las tuyas a remojar, entonces... No hay más y, que decir. Y vienen tiempos difíciles. No hay más que decir. Vienen tiempos ya, difíciles. Ayer aprobó el Congreso la iniciativa de la gobernadora para eh, el tema de seguridad uh -huh. en Quintana Roo. Esperemos que sea muy positivo. Esperemos que sea positivo. Y, y yo que no cambie... lo conozco. Ya, ya pedí el, los documentos, me los van a matar. Y yo que no lo cambie, conozco a fondo. Y que cambie porque... Pero, pero la idea es esta. La idea es... Pero lo, eh, lo poquito conozco es, hay, hay temas que considero un poco utópicos y aunque son, es una muy buena propuesta. Es que el avance es integral, tiene que ver con la, con la nueva percepción salarial de los policías, la capacitación, que esto redunde en la seguridad, pero tiene que ser rápido porque sí. el destino se cae a pedazos. A Pati, Peralta, a Pati Peralta se le está cayendo el destino a pedazos, los delitos de alto impacto son de verdad como nunca antes. Eh, solamente yo conozco un escenario similar lo que ocurrió en Acapulco, ¿no? unas décadas atrás y Acapulco ya no se ha levantado, claro. Y no queremos eso en Quintana. Pero bueno, hay confianza en la mercadotecnia política y en, en la en la operación de votos. <ríe> en eso, en el activismo. Bien, Ángel. Pórtate mal. Nos pues, vemos hasta la próxima. Eso fue te invito. un programa con Ángel Ramírez, Yoatan Estrada, desde Chetumal TV, Cancún Channel, Contrapunto Noticias, para usted.